Estanzuela, Asplor y otras comunidades en conjunto con la Junta de Vecinos y el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís. Hemos decidido reiniciar el proceso de lucha. Porque allá nosotros no está llegando agua. El agua, si llega a cinco minutos, nada más te podemos coger cuatro o cinco cubitos. Si acaso, dos veces, tal vez en la semana. Exigiendo sus reivindicaciones, promesa incumplida como lo ha hecho el gobierno. En San Francisco de Macorís todos saben la situación que vive esta comunidad de tanzuela incluyendo el propio gobernador, quien ha venido a esta comunidad y ha hecho promesas incumplidas. Fueron engañados, como ya es una costumbre de parte del gobierno, a este pueblo, a estas comunidades, y en el día de hoy ellos inician el proceso de lucha y de movilización para que se les construya la calle. Las autoridades de San Francisco de Macorís nos han mentido. Eh, nosotros hemos ido varias veces a, a la gobernación, comisiones, le pedimos incluso que el gobernador visitara la comunidad para que viera las condiciones de vida y la situación que nosotros estamos pasando, donde él francamente se lo negó rotundamente. Hoy está apoyando aquí por la causa justa, que también nosotros estamos pasando por la necesidad. Huiza no tiene agua, a pesar que tengamos un tanque frente de nosotros y no tenemos agua y también la carretera de la comunidad de Estanzuela, por esto tanto hoy es un calentamiento lo que hoy estamos haciendo aquí hoy La comunidad de Huiza eh, quiere varias necesidades como el agua potable como la terminación de la carretera de Huiza a, a Estanzuela arriba, en el cual no ha terminado Es que nos prometieron nos mandan a poner cometida porque nos iban a mandar el agua y lo que no han hecho es un tapa boca